Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal de YouTube ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Bueno, espero que sí, espero que estén muy muy bien eh, que, que tengan una hermosa jornada Y bueno, chicuelos, lo que tenemos hoy, por fin, lo tan ansiado y esperado por ustedes Que me lo vienen pidiendo hace días, ya me vienen acosando casi <ríe> Por el tema de la ISU 152K, chicuelos Vamos a estar sorteándola, como ya lo he anunciado en el canal Vamos a estar sorteando esta ISU 152K Puede ser totalmente tuya Así que lo único que tienes que hacer es... Eh, vamos a hacerlo sencillo, vamos a hacerlo fácil Ayer traté de hacer tipo una especie de encuesta en el directo en mi canal de Twitch Que abajo en los comentarios, mentira, en la descripción, no en los comentarios Sino en la descripción voy a estar dejando el link del canal de Twitch Ya somos 460 personas, así, pero plan en la nada eh, así que nada nada muy contento muy feliz la verdad que estoy muy muy agradecido con todos ustedes y todos los que me siguen en twitch y en el grupo de whatsapp por supuesto quedan 9 lugares en el grupo de whatsapp chicos así que aprovechen a meterse que ya quedan los últimos lugarcillos eh, y está muy muy bueno básicamente lo que hago ahí es informar eh, cuando hago stream con la cuenta Jeris para que puedan ganar oro, ayer ganaron oro, todos los chicos nos morimos de la risa me hicieron una hermosa morra que ahí se cagaron de risa me... bueno es lo que hay, es lo que hay, a veces es así pero bueno, eh, eso queridos, por un lado quería dej dejar eh, claro eso y después, bueno, con respecto a la, a la ISU, ¿cómo hago para participar? Nando te estarás preguntando, tú bueno es muy sencillo, chicos. Como les decía, estaba haciendo una encuestita, no sé qué, qué punto, que man. Me empezaba a decir, no, que un torneo, que una cosa, que otra. Nadie se ponía de acuerdo, era todo un quilombo. Entonces dije, bueno, vamos a tomar el toro por las astas. Acá decido, esta es la landocracia. Básicamente eh, decido yo. Tengo la última, de última palabra. Así que lo que vamos a hacer entonces para que eh, te puedas ganar la ISU y pueda directamente ser tuya y pasar a tu garaje eh, es en los comentarios me vas a tener que poner, primero tu nick de what tu nick bien escrito de what escribímelo bien porque después no te encuentro y no te puedo dar el premio punto uno punto dos, decime por qué te mereces vos esta isu 152k yo me la merezco porque soy CC pondría, en mi caso tal vez no me la merezca, pero yo pondría eso puedes tirar fruta también, o sea, cada uno puede decir yo qué sé, lo que quiera Eh. Pero bueno, déjame eso, déjame eso en los comentarios. Eh, tu nick de What, déjame también después eh, por qué crees que la mereces vos. Y eh, deja tu like, por supuesto. Y tenés que estar recontra suscripto al canal. Me voy a fijar la lista de los suscriptores. Si no llegas a estar, te hago así: ¡Plan! Patada en el culete. Básicamente. Y eh, se la ganará otro, chicos. Así que bueno, eso, sencillo. Repito para que quede claro: Escúchame, tú que estás del otro lado, escúchame, escúchame bien. Primero, comentarios de este video, pones mi nick es, el mío personal, yo pondría Nando-Capo, ¿bien? Abajo, merezco ganarla porque, no sé, no tengo plata, porque no tengo oro, porque no tengo créditos, porque soy pobre, porque soy rico, porque soy feo, porque soy lindo, porque soy varón, porque soy mujer, porque tengo ganas de tenerlo, porque me lo merezco, porque no sé, por lo que quiera, vos ponés lo que vos quieras Y en base a eso después vamos a estar sorteándola el día 8, después, un día después de mi cumpleaños de SC. Les recuerdo, el día 7 es mi cumple, CC, así que también va a haber sorpresitas el día 7 O sea, el domingo, el domingo 7 va a haber sorpresillas Y el lunes 8 voy a estar sorteando la isu 152K Así que tenés 3 días para participar básicamente Va a estar eh, bastante, bastante bueno Y ya les dije, préndanse el domingo Seguramente voy a estar haciendo la transmisión Después voy a estar eh, avisando ahí por, por las diferentes redes Abajo también tenés el Discord, que ahí ya seguramente te vas a estar enterando absolutamente de todo. Bueno, me quiero quedar tranquilo, que quedó claro, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Vos, me estás escuchando, ¿no? Sí, porque si no, después te distraes y me pones, mi nick es Pepito, y no pones nada abajo, o pones solamente, eh, qué buena, qué buen video, Nando. Y, pero poneme tu nick de Watt, amigo. Poneme tu nick de Watt, participa. Todo el mundo puede participar en mi sorteo, todo el mundo All The World participa Si sos de mi clan, de la Nando Army, también participás, Bien Así que, quiero que quede claro Acá no se discrimina a nadie, ni los de adentro Ni los de afuera, nadie Todos participan en mis sorteos Punto 1 Punto 2, eh, como te dije Nick y razón por la que te lo mereces Like, suscripción, eso El domingo 7, también va a haber Sorpresas, va a haber algunas sorpresillas Algunos regalillos que voy a estar haciendo por mí. Cumple de CC, cumple un año como CC. Eso también quería dejarlo. Abajo, link, eh, donación, si querés donar y querés participar acá, estar acá arriba, como están los chicos allá arriba, eh, Darmox y Nacho y Chapo y demás. Abajo tenés los links de donación y con eso siempre todo lo que ustedes donan vuelve al canal, chicos. Vuelve al canal en días premium, en sorteillos, en torneillos o en lo que sea que Dios disponga. Bueno amigos. Espero que se hayan divertido con este videito, que es un poquito en joda también. Para que sacarles una sonrisilla si no tienen un gran día. Pero bueno, yo les deseo de corazón que tengan un bello, bello, bellísimo eh, y próspera vida. Una bellísima y próspera vida. Bueno amigos, eso simplemente. No lo hago más largo. Como les dije, espero que haya quedado claro. Cualquier cosa, <coughs> perdón, tienen eh, todas las formas para poder contactarme. Y si no, me lo dejan en los comentarios. Voy a estar respondiendo como siempre All de comentarios. Y si no los leo y les dejo un corazoncillo y un like Como siempre Los banco viejo, los bancos los quiero un montón Y gracias por contribuir de manera Tan auspiciosa y tan Grosa al canal Ya pronto quedan 140 personas más o menos 150 algo así Y llegamos a los 5000 subs Que no lo puedo creer bueno, eso gracias a ustedes, los quiero mucho Cuídense y participen del sorteo No se lo pierdan porque puede ser tuya esta Isu, esta bestia Que pega 750, que penetra 286 Que recarga en 16 segundos Eso es que es una bestia eh, DPM 2800 1200 puntos de vida Se mueve como una babosa Pero pega lindo y tiene hermoso Rango de visión, ah chicos es una bestia ¿Quién no quiere tener un tanque premium para entrenar tripulación de cazatanques soviéticos? y que encima te mete una bomba de 900. ¡Mua! Así, cuando pegas un tiro a 900, tenés que hacer el DAP automáticamente. Los quiero, chicos. Cuídense, participen. Besos, hermoso fin de... Chau, chau.